Trapo, un programa totalmente fuera de serie. Lengua de Trapo, entrevistas, invitados, comentarios y sátira política. Solo aquí, Solo aquí, Lengua de Trapo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a su programa de sábado por la noche, Lengua de Trapo. Sus anfitrionas, Patricia Martínez y Joana Quiroga, les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Patti. Muy buenas noches, Joana, y muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos cada sábado como ya es costumbre. Hoy tendremos la presencia de un invitado muy especial. Es una persona bastante joven y ha tenido una trayectoria increíble a su, hasta su edad. Los dejamos con este video a continuación. <música> Conociendo al entrevistado. Solo aquí, en Lengua de Trapo. El invitado de hoy en Lengua de Trapo es una gran persona de nuestra política nacional. Nacido el año 1986 en la ciudad de La Paz. Es economista de profesión que cuenta con una larga trayectoria académica, como una maestría en gestión y políticas públicas de la Universidad Católica Boliviana y un diplomado en gestión de proyectos. Además, fue becario de la Universidad Los Andes de Colombia en Políticas sobre Drogas, de la Cooperación Coreana en el curso especializado en Innovación de Programas y Políticas Públicas y del Banco Interamericano de Desarrollo en Formación de Líderes en Seguridad Ciudadana. Es una persona que equilibra entre su familia y lo personal, siendo un gran padre de dos hijas y un hijo. Cree en la crianza responsable. Además, como tarea personal, busca que sus hijas crezcan con pleno conocimiento del empoderamiento femenino, desmontando la cultura patriarcal y cultivando en su hijo valores como la empatía, respeto y libre de machismo. En su época universitaria se empapó de política, donde conoció las distintas corrientes. Sacando su fuerte personalidad y carácter, se convirtió en dirigente universitario. Hoy en día cumple un rol fundamental para todos los bolivianos. Le damos la bienvenida a un programa más de Lengua de Trapo a Roberto Ríos, Viceministro de Seguridad Ciudadana. Conociendo al entrevistado Solo aquí, en Lengua de Trapo Muy buenas noches, ministro Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotras Está con nosotros Roberto Ríos ¿Cómo está? Joana, buenas noches Patricia, buenas noches La verdad es un gusto para mí estar con ustedes Poder compartir y hablar sobre distintos temas Al margen de, de la vida personal Que también entiendo que la vamos a abordar el día de hoy y de igual manera enviar un caluroso saludo a todos los hogares bolivianos que nos siguen a través de su programa. Es muy grato tenerte aquí en nuestro programa, Roberto. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora comencemos, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu ingreso, tu trayectoria y tu ingreso en la vida política. Bien, en realidad eh, mis primeros acercamientos en la, en la vida política han sido en la Universidad Mayor de San Andrés. soy, soy economista, ¿no? Y ahí eh, en realidad son las primeras eh, luces, como se denomina ¿no? el acercamiento, hemos participado de lo que ha sido un centro de estudiantes, eh, en algunas veces eh, a, hemos podido ganar con el, con el frente que estábamos postulando, en otras no, de igual manera en el, en el centro facultativo de la facultad de económicas y financieras, pero ya posteriormente a ello, una vez que egresé de la universidad, eh, venía en camino mi primera hijita, no muy joven. Y, eh, bueno, me, me, me, tuve, me tuve que tomar ¿no? la, la, la decisión de que ya también tenía que asumir eh, de manera responsable con todo lo que implica ¿no? tener un, una, una bebé, no solo el tema de, de criarla, sino también asumir los gastos y todo lo que representa. Es por eso de que, eh, en realidad, yo entré a la Administración Pública en el 2010, tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Autonomías. En ese entonces era el ministro el doctor Romero. Fue una de las primeras experiencias ya que tuve porque fue muy importante ya que ingresé a trabajar al Ministerio de Autonomías cuando estábamos en el proceso de transición del Estado descentralizado al Estado autonómico ¿no? y obviamente eso con, conllevaba bastantes retos esta cualidad gubernativa que tenían los, los departamentos y los municipios eh, estos esta, esta forma de gobierno, el órgano ejecutivo el legislativo, así como tenemos en el nivel central también replicar en, en el nivel departamental, municipal, indígena, originario, campesino y bueno ya, ya ahora en el regional, ¿no? Me ha permitido también ahí acercarme no solo trabajar de manera muy cercana con, con las nuevas autoridades que en ese tiempo al asumir nuevas, nuevas facultades tenían que, tenían que conocer también cómo iban a desarrollar, como estaba, también estábamos, estábamos entrando un, a un nuevo proceso lo cual fue enriquecedor, no solo por la, por la práctica y el conocimiento que pude adquirir sino también por el trabajo en territorio que pude hacer, ¿no? Y ahí empezar a trabajar también ya eh, con distintas organizaciones, con distintas autoridades eh, también acercarme a otros, a otros movimientos que permit que justamente este, este modelo autonómico tenía que ser algo participativo, tenía que también tener siempre esa, eh, ese conocimiento de la población y que ellos mismos puedan ser partícipes en la elaboración y diseño y ejecución de políticas públicas, que fue muy importante. ¿no? ¿Y cómo has visto tú esa transición? Justamente, obviamente tú has trabajado ya en el momento más duro, porque ya se había aprobado la nueva constitución, Constitución, y ya se tenían que formar y plantear los nuevos estatutos autonómicos de cada departamento y de cada municipio. Justamente, como tú mencionas, Patricia, el 2009 se, se aprueba nuestra Constitución, la Ley Marco de Autonomías es de mayo del 2010. ¿no? Yo, yo entré en agosto, septiembre del 2010 al Ministerio de, o de Autonomías como técnico, ¿no? Eh, al, al margen de que... Tuve la fortuna de tener muy buenos mentores en ese, en ese momento, que ya tenían bastante andamiaje en lo que era la administración pública. Eh, fue, fue un reto porque, primero, eh, este contexto ya daba a, que, a lugar a que las, las gobernaciones elaboren sus estatutos autonómicos departamentales. ¿no? Esto tenía, tiene un norte, un horizonte, el cual debe eh, pasar eh, al margen del proceso participativo que debe seguir ¿no? y la aprobación que debe tener por, por el ente legislativo eh, también debe ir a consulta del Tribunal Constitucional Plurinacional para ver de que tenga esa concordancia y alineamiento a la Constitución Política del Estado y luego recién someter un referéndum para que el, el departamento, la, la población del departamento pueda aprobarlo. Y obviamente fue un reto porque también estaba, teníamos un país que no, estaba, no, no no no quiero decir polarizado, pero sí, ya habían saliendo, luna. ¿no? Algunos algunos líderes, estaba la, la media luna, Santa Cruz que quería, eh, como siempre, bueno, no como siempre, no sino Santa Cruz que pretendía... Eh, establecer algunas competencias que no estaban determinadas ya para los departamentos, lo cual ha generado también de que se elaboren tanto, se tengan propuestas tanto por un lado la gobernación presente en su estatuto autonómico departamental, por otro lado también la asamblea, que tenía bastante representación uh -huh. de, del movimiento socialismo, ¿no? de nuestros legisladores presentes en su estatuto, por otro lado también las organizaciones presentes en su estatuto y además también otros departamentos que teníamos que dar esa asistencia técnica. Eran reuniones largas las que teníamos, ¿no? Inalcansa eh, incansables, pero sin embargo eh, hemos estado ahí. Eh, este proceso todavía sigue en marcha, bien lo, lo, lo establece nuestro viceministro de Autonomía. Debemos seguir construyendo, profundizando nuestro modelo autonómico y, bueno, eh, en algunos casos ya eh, a la espera de que cuenten con sus estatus autonómicos departamentales, ¿no? Y justamente hablando de Santa Cruz, viceministro, ¿nos puede contar lo que ha estado suscitando últimamente sobre los intentos de des desestabilidad que han estado? viendo Sobre ese tema es importante, yo creo, primero eh, eh, iniciar sobre eh, cómo eh, continúa la desinformación en nuestro país. Es lamentable, eh, no solo como algunas autoridades o actores políticos eh, malinforman y confunden a la población. Eh, generan o tratan de generar estos ambientes de enfrentamiento, de confrontación, de violencia entre bolivianas y bolivianas. No se cansan estos intentos de, eh, de causar derramamiento de sangre, luto, dolor en las familias bolivianas, ¿no? Y sobre texto de eso eh, ponen en cuestión o, o desnuda o tratan de, eh, eh, de alguna manera, eh, distorsionar cuál es el objeto de las leyes que se están tratando, cuál es la finalidad de estas y cuál es el contenido de las mismas, ¿no?, que sorprende mucho de que cuando algunas autoridades se les consulte respecto al contenido de la norma, cuál es la observación que ellos tengan, no tengamos la capacidad de poder responder y decir yo estoy en contra de este, de este, de este artículo. No, la, en, este, en, este, en este caso era en cuestión la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, que es importante mencionar que no es solo, no es solo una norma que estaba proyectada en el país que nos permita eh, rendir un examen ante el GAFILAT para que podamos tener una evaluación satisfactoria como país y no se nos en algunas operaciones internacionales principalmente que realizamos y también el riesgo que tenemos como país porque esta ley, como bien dice su nombre, es contra el terrorismo ¿no? y contra las ganancias ilícitas. ¿no? En ningún momento se afectaba a otros sectores de nuestra, de nuestra sociedad. Nosotros claro. somos un gobierno de las bases de las organizaciones sociales no podemos ir en contra de ellas ¿no? a, a partir de, de, de, de cómo han desinformado respecto a esto porque ya vemos también cuáles son los fines de, de no querer esa ley en nuestro país que principalmente a ataca a las personas que se enriquecen por delitos provenientes del narcotráfico, del contrabando, de la trata y tráfico de personas y otro tipo de delitos, ¿no? Que de alguna manera tratan de blanquear estos capitales, ingresándolos a, a, de manera lícita al mercado para que luego puedan hacer el lavado que comúnmente se dice, ¿no? Esta, esta ley era en cuestión, sin embargo, eh, han aprovechado algunos actores políticos, más que todo locales, para eh, generar desinformación y empezar a, a incorporar una serie de de demanda, lo que en un día empezó con una demanda a medida que iba pasando los días ya se iban sumando, ¿no? Y claro. Incluso se hacían mención a leyes que ni siquiera estaban siendo tratadas, <risa> ni, siquiera <risa> ni siquiera eran objetos, ¿no? Claro, ni <risa> siquiera eran objetos, ¿no? De proyectadas. Pero eso eso fue el, el, el inicio, ¿no? O el, o el pretexto que ellos utilizaron nuevamente justamente para generar estos, estos ambientes de confrontación y enfrentamientos hasta bolivianos. Y lamentablemente estos discursos de eh, cívicos que no tienen ninguna eh, representación democrática, por así decirlo, ¿no? Que responden a ciertos grupos eh, privilegiados, ¿no? O logias de poder que sabemos que tienen un alto poder económico en ciertas sociedades, ¿no? Eh, lo ha mencionado el señor, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que tenía una receta para tumbar gobiernos. Exacto, de hecho ¿no? lo ha declarado en una la, caravana. La, han, han, sido, han sido declaraciones públicas, yo he estado en Santa Cruz y ahora es a, a, lo, que, a lo que quiero entrar, justamente, el, si no me equivoco, el lunes 8 de noviembre empieza, ¿no? El, lo que han anunciado el, el paro, ¿no? Ajá. El paro cívico nivel nacional hemos podido ver en principio eh, de las de los nueve departamentos en ocho las actividades se habían desarrollado con total normalidad, solo teníamos en Santa Cruz y sí, bloqueos, ¿no? pero esto era entre el segundo y tercer hasta el cuarto anillo, no más allá no presentaba. Lo que hoy ya el día martes hemos visto cómo se ha ido generando y gestando esto en algunas regiones que justamente tenemos estos problemas, como ser Potosí y Santa Cruz. ¿no? Ya en, estos dos, en estas dos ciudades ya empezaron a subir los ánimos, esto apoyado siempre de estos discursos de, de extrema violencia, de convocatoria, a la confrontación entre bolivianos y de desinformación total hacia la población, lo que ha hecho también de que se vaya intensificando ¿no? los bloqueos. Es por eso que mi persona, cumpliendo siempre con, con el mandato que tenemos de nuestro hermano presidente Lucho Arce, nuestro hermano ministro Eduardo del Castillo, hemos estado presentes desde el día martes en la ciudad de Santa Cruz. Primero siempre eh, como gobierno nacional, eh, recalcando y señalando que gobernamos para todos y todas las bolivianas. ¿No? Eh, el gobierno del presidente Lucho Arce ha sido elegido por voluntad del pueblo. Ese 55% de la población que ha decidido en urnas apoyar eh, el programa de gobierno, apoyar la propuesta del presidente Lucho Arce, apoyar la propuesta del movimiento al socialismo, no eh, tenemos que defender democráticamente, ¿no? eh, siempre pensando en el Estado de Derecho. Es por eso de que... Eh, el día martes ya me constituí porque había en algunos lugares eventos que se estaban, eh, tenían un comportamiento casi similares a lo que había pasado en el golpe ya, de Estado. Viceministro, sí. nos vamos a una pausa y cuando volvamos entramos directamente a este tema. Claro que sí. Nos vamos a la primera pausa de su programa Lengua de Trapo. Solo aquí, solo aquí Lengua de Trapo. Aquí, aquí, Lengua de Trapo. Volvemos con Lengua de Trapo y seguimos escuchando justamente lo sucedido durante los paros que se han registrado en Santa Cruz. Roberto, quisiéramos saber qué consecuencias han generado estos, estos episodios tan lamentables con los bloqueos y cómo ha afectado a la seguridad ciudadana. Bien, primero es importante mencionar de que eh, el proceso de reactivación económica que, vamos, eh, que lleva a llevamos desarrollando como gobierno nacional a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce, está mostrando resultados no solo otra vez en los indicadores económicos, ¿no? sino también en los indicadores sociales, que es en lo que principalmente enfocamos también como un gobierno, ¿no? eh, como movimiento socialismo. Es en ese sentido de que estos intentos justamente de generar desestabilización afectando la economía de los hogares tiene un daño económico al Estado, hablábamos en el caso de, de, de Santa Cruz, de más o menos 30, 31 millones de dólares por día que se afectaba ¿no? a nivel nacional, más de 120 millones de dólares de acuerdo a los datos que proporcionaba nuestra hermana ministra de la Presidencia, nuestro hermano ministro de, de Obras Públicas. no Y esa es la, la principal afectación que tenemos, pero también por otro lado... Eh, siempre que convocamos al, al diálogo y a la concertación entre bolivianas a bolivianas, ya hemos vivido eh, el 2019 el golpe de Estado que ha golpeado a las familias bolivianas, se ha realizado justo a, finales de, a casi finales de año, eh, las fiestas de fin de año no han sido ¿no? lo que normalmente eran años anteriores por la estabilidad misma que teníamos en nuestro país el 2020 se nos ha venido la pandemia, la crisis sanitaria a esto sumado la gestión de facto de de de del régimen de facto ¿no? que de igual manera nos han, nos han encerrado, ese, ese, esa cuarentena obligatoria, esa eh, prohibición a la, o limitación a la libre transitabilidad locomoción ¿no? además de importantes sanciones muy multas, detenciones ilegales, excesos. Yo creo que ¿no? lo más complicado justamente de la cuarentena han sido estas multas y sanciones que se han impuesto, sobre todo a gente humilde que, quieras o no, de alguna manera necesitaba vender los product pro sus productos, generar, eh, generar recursos económicos para sus viviendas, pero no eran productos que no eran innecesarios, eran productos de la canasta básica de, la de necesidades primordiales y sobre todo los barbijos, por ejemplo, que han llegado a costar un monto inexorable a la comparación de lo que cuestan hoy día ¿Cuál ha sido la parte más dura de la cuarentena que tú consideres? La, la parte más dura primero ha sido la represión que, sea, que han sufrido nuestros hermanos, nuestras hermanas por pensar de manera diferente o por pronunciarte que tú eras perteneciente al movimiento socialismo, nos ha tocado a muchos, con Patricia ¿no? <risa> compartíamos <risa> algunas claro. cosas, ¿no? eh, ha, ha sido uno de cortarte la libertad de expresión, creo que ha sido algo de lo que, lo que más hemos sentido. ¿no? Pero también han sido golpeadas las economías de las familias, eh, como tú mencionas Patricia, la mayor proporción de nuestra población es gente que vive al día. ¿No? Y es por eso que también siempre convocamos a la solidaridad y a la empatía cuando se realizan este tipo de movimientos como palos y bloqueos que afectan. ¿no? Los más afectados son las personas que viven al día. ¿no? Es por eso de que eh, es así afectadas esta forma de sancionar, de imponer hasta una triple sanción como tú mencionas, com, eh, compañeros gremialistas, comerciantes, taxistas, otros que se dedican al transporte de alimentos eh, por no contar con un servicio, con un permiso que además tenías que tramitarlo ante el y Ciudadana, eh, que tenía también un costo por debajo, de acuerdo a alguna, alguna información que tenemos, no eh, restringía que ellos puedan eh, realizar el libre tránsito. Sin embargo, se daban modos pero era, era, era lamentable si es que ellos eh, caían ¿no? en manos de, de la policía o de otra institución que estaba haciendo un control, porque no olvidemos que también el rol de la policía y las Fuerzas Armadas se han reconfigurado ese momento. no Funciones que ellos no tenían que cumplir se les han asignado con el pretexto, entre comillas, de que iban a precautelar la, sal la salud pública, ¿no? eh, eh, controlar las medidas dictadas por la cuarentena rígida y demás cosas. no ¿Qué es lo que pasaba? Al compañero taxista, además de... Eh, Arrestarlo ocho horas, le secuestraban el vehículo y tenías que pagar una multa más. Multas que en un principio eran de 500 bolivianos, luego subieron a mil, vieron que estaba dando resultados, 1500 hasta 2000 bolivianos. ¿No? Y, eso, y eso también nos ha generado eh, varios de estos problemas que arrastramos, que aunque algunas veces la población puede cuestionar, que es, que es normal en un Estado democrático que... Pensemos de manera diferente, no eh, en, en, en Beni, en, en Cobija, en Pando teníamos más de tres, 400 a 500 motocicletas en los wow. en los depósitos de tránsito que está que les habían decomisado a los a los mototaxistas a los que estaban realizando actividades, no pero que no podían recoger no podían recoger por el monto alto que, que representaba para ellos en su momento no poder recuperar su, su eh, medio de trabajo. Es por eso que cumpliendo uno de los compromisos también, nuestro hermano Lucho Arce, eh, una vez que se ha subido de manera democrática el gobierno, se ha proyectado mediante el hermano ministro el decreto en el cual... Ya se han eh, condonado ya se han eximido el tema del pago de, de, de multas y de deudas durante eh, lo que ha sido el régimen de facto por este, por este tipo de concepto. ¿no? En ese sentido, varias personas se han beneficiado, que, que se les ha devuelto ¿no? el medio de es que no trabajo. Es que ha sido un abuso, ¿no? O sea, porque estaban queriendo ganarse el pan de cada día? Porque es gente que realmente vive al día y que de paso les decomisen su, su fuente de trabajo y que después tengan que pagar para recuperar lo que sí. tanto les ha costado claro, conseguir, claro. o sea, realmente qué personas de tan mal corazón. No, y, viceministro, ¿será que nos puede comentar sobre los casos de corrupción que han estado sucediendo con, el, con Santa María? Wilson, Wilson Santa María, perdón. <risa> <risa> <risa> <risa> Bien, eh, el, en la semana hemos denunciado de manera pública, y esto no con un, con un fin político, ¿no? Eh, la población debe conocer que los servidores públicos somos responsables de todas las acciones u omisiones que realizamos en el desempeño de nuestras funciones dentro de la administración pública. En ese sentido, eh, para dar continuidad a los proyectos que estaban de desarrollando antes del golpe de estado no y ver también qué acciones iban a, a seguir eh, su curso, qué íbamos a reorientar o qué íbamos a descartar también, considerando que eh, es importante ver estos nuevos contextos, la pospandemia, el tema económico, lo político, lo social, también es importante reprogramar, reformular tal vez algunas acciones. Hemos procedido a hacer ese relevamiento de la información que corresponde. ¿no? Tenemos otros proyectos que son muy importantes, como el, como el Bor 110, que es, es, es un salto eh, importante tecnológico en materia de seguridad ciudadana, ¿no? y que también ha tenido algunos problemas. Es por eso de que hemos procedido a hacer la revisión de la documentación en la cual hemos podido identificar siete casos de corrupción durante la gestión del señor Wilson Santamaría cuando él ha sido viceministro de Seguridad Ciudadana en el régimen de, de facto ¿no? de, la, de la señora Áñez. En ese sentido, el presunto daño económico asciende a 2.2 millones de bolivianos. Entre los casos que hemos presentado está eh, eh, la desaparición eh, milagrosa de Toners, ¿no? que es más o menos un monte de 50 mil bolivianos, ¿no? Si bien puede representar no mucho, pero los han se comprado va. para la administración pública y cuando se han hecho los pedidos eh, no se ha identificado los mismos ¿no? dentro de los almacenes no en existencia. Por otro lado, esta empresa que está encargada de la ejecución del proyecto de VOL 110, una empresa china, ha donado una cámara de detección de temperatura para justamente precautelar a los servidores públicos que están en el VOL 110, como ellos se encargan del monitoreo diario. Eh, de que eh, no podíamos no correr un riesgo de que una persona entre con COVID infecte, ¿no? A las demás es, es realmente, es, el riesgo es muy alto, por lo cual se había pedido también que la policía, esa cámara de detección esté en el, en el voz 110. Ha habido una entrega eh, pública que se le ha realizado el gerente de la empresa, el señor eh, Arturo Murillo. Eh, en el cual eh, incluso él ha, él ha dirigido una nota agradeciendo la entrega de 10.000 mil barbijos como tú me mencionabas, Patricia, esas veces la caja de barbijos estaba por 250, 270 bolivianos okay. no hay una constancia de un ingreso a almacenes tampoco de esas cajas de barbijos pero por otro lado está esta cámara de temperatura que tiene un costo de 70 mil bolivianos que de igual manera no se ha encontrado dentro de los almacenes de, de, del Ministerio de Gobierno ¿no? y, el, y, y el proceso, el que es el, el más alto es... Eh, el proyecto Bol 110 eh, eh, se encarga de, de precautelar la seguridad de la población paseña, ¿no? Eh, y ahora estamos ya en línea con Oruro, pero en ese momento eh, no, podía, no se puede dar un corte al servicio, porque estamos hablando de no solo las cámaras tienen un efecto preventivo, sino también disuasivo y a la vez también de atención oportuna en, caso, en, la, en el caso de comisión de delitos. En ese, en ese sentido, no puede cortarse el servicio de energía eléctrica, pese a que tiene un, un generador ¿no? que de manera independiente puede trabajar el sistema, pero el tema de Internet ¿no? y la transmisión de datos para que funcione, porque es un sistema que funciona en línea, no puede interrumpirse. Es en el sentido que la empresa que nos brinda el servicio es Entel. ¿no? Eh, antes de que, de que se produzca el, el, el golpe de Estado en nuestro país, Entel tenía un contrato con el viceministerio, el cual ya estaba feneciendo, Casi el mes de noviembre diciembre de 2019 y en el curso no solicitando que nuevamente se firme un contrato que, el... que claro que te permita eh, como estado no Eje, eh, efectuar los asumir los costos correspondientes por el servicio que te brindan. La norma nos establece que todo, todo gasto que que erogue el estado tiene que tener un sustento normativo y también su ¿no? las, las facturas correspondientes o en su defecto mediante eh, hacer los recibos y hacer las retenciones impositivas y demás cuestiones, ¿no? En este caso, el señor Santamaría se ha comprometido, tenemos notas en las cuales él asume el compromiso de que no se corte el servicio y que iban a regularizar el contrato y proceder a los pagos. Ha pasado una gestión, no ha regularizado el contrato, ENTEL constantemente le pedía mediante notas, regularízanos el contrato, páguenos la deuda, necesitamos que nos pague la deuda, les vamos a cortar el servicio. Todo, esa, todo ese tiempo que nos ha pagado nos ha generado una deuda de 1.137.000 bolivianos. ¿No? Así que en ese caso hemos asumido el gobierno lo primero que ha hecho Intel es justamente cobrarnos por, por este importe. Nosotros hemos, hemos manifestado de que respetuosos del del, del del ordenamiento jurídico vigente, lo que corresponde es iniciar un proceso administrativo para determinar quién era responsable ¿no? de, de efectuar el proceso de contratación y que también se pueda viabilizar los pagos. En ese sentido, considerando que el señor Santa María era un ex viceministro, no puede ser juzgado, no puede ser eh, procesado por la autoridad sumariante del ministerio, que la, tiene las direcciones jurídicas. Corresponde que se contrate un abogado externo que pueda llevar el proceso. En ese sentido, hemos hecho la documentación, mediante la decisión jurídica se ha contrado, se ha contratado un abogado externo, el cual ya ha resuelto que el señor Wilson Santamaría es quien tiene responsabilidad administrativa por este caso, lo cual no limita a que el, los, los, las siguientes sanciones que se vayan a asumir se determinen sanciones eh, civiles o penales, ¿no? Porque hablamos de que se ha generado un daño económico al Estado, ¿no? En este caso podríamos decir que se ha tomado. Se ha llegado a tomar, se ha, o sea, se llevaron los toners y dejaron los gases. Podríamos. Con Además, pod, pod, podríamos. Eh, Roberto, sí. quisiéramos que nos cuentes un poquito eh, respecto. Ya hemos visto que Wilson Santamaría ha incurrido en varios en varias irregularidades, de, de acuerdo a lo que nos ha relatado previamente. Eh, también hemos visto que ha salido en notas durante la semana que una ha salido notas de prensa durante la semana el pedido del Viceministerio de Seguridad Ciudadana a través de Wilson Santamaría a distintas embajadas para armamento. ¿Podrías explicarnos un poquito esto y si es correcto? Además, te tengo que una además quisiera hacerte una consulta más. Se le está pidiendo, por ejemplo, al embajador de Argentina por haber participado en la marcha por la patria, se, algunos parlamentarios han pedido que se lo remueva, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas respecto después de leer estas peticiones que ha hecho Wilson Santa María con, el, con los embajadores correspondientes? Bien, eh, justamente en la semana, eh, dentro de, de la presentación de estos casos de, de, de, o indicios de, de corrupción que se han eh, eh, presentado dentro del Viceministerio de Seguridad Ciudadana durante la gestión del señor Wilson Santa María, eh, y a partir de este relevamiento de información que hemos hecho, se han identificado dos notas que han sido cursadas. la primera al encargado de negocios de la embajada americana, como pueden ver a, en pantallas, la referencia requ requerimiento de equipo y armamento. ¿no? Aquí tenemos el sello de recibido. Si me dejan leer, eh, bueno, hace mención ¿no? de que mediante el Ministerio de Gobierno lo saluda ¿no? Y, y solicita que atienda el requerimiento en referencia que menciona con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio. ¿Qué es lo importante de esta nota? Que señala, adjunto a la presente, fojas 9 de asignación del equipo, descripción y justificación del mismo. ¿no? Eh, por el archivo, por la revisión al archivo del Viceministro de Seguridad Ciudadana, no se han identificado los antecedentes, o sea, estas hojas 9 no. que señala, ¿no? y tampoco si es que ha existido una respuesta por parte de la Embajada Americana al entonces Viceministro de Seguridad Ciudadana. El segundo caso, de igual manera, es esta nota del... Eh, del 25 de septiembre, con recesión 1 de octubre, días semanas antes ¿no? de, que, de que tengamos las elecciones en nuestro país. En este caso está dirigida al señor Jeff Gleckin, embajador de la Embajada Británica en La Paz. Su referencia, requerimiento de equipo y armamento. Acá sí, ya, eh, si me permiten leerles, eh, le pido a tener el requerimiento que le presento consiste en pistolas, Cartuchos, granadas de gas, uniformes completos, máscaras antigas, visores nocturnos, térmicos, binoculares, cascos, trajes de protección y equipos que considera importantes destinados a la policía boliviana. ¿no? Y aquí ya lo hace de manera más, eh, más detallada el, el equipamiento que está pidiendo en este caso a la Embajada Británica en La Paz. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que llama la atención o cuáles son los elementos para resumir eh, por qué también lo hemos denunciado esto? Primero, que eh, para que existan estas notas de equipamiento o, armame, o de compra de, de armamento para la policía boliviana, debe haber una solicitud del comandante general de la policía hacia el ministerio de gobierno. ¿no? Por la revisión de los archivos no se ha identificado tal solicitud. ¿no? Porque tiene que haber una justificación de por qué se, se requiere este tipo de armamento. Y más cuando estamos hablando de visores nocturnos, térmicos, binoculares. ¿no? O sea, no es un equipo que... La policía usa normalmente, ¿no? El segundo, el segundo elemento es que dentro de las atribuciones que tenemos como Viceministerio de Seguridad Ciudadana no se establece que nosotros debemos gestionar o comprar o adquirir equipamiento y armamento para la policía boliviana usualmente mediante quien se inicia el proceso de contratación para la compra de equipamiento es el viceministerio de régimen interior y policía y se sigue el conducto que corresponde ¿no? para su adquisición ¿no? así que eh, no está dentro de las funciones del viceministerio de seguridad Ciudadana, que es el segundo elemento que llama la atención el tercer elemento es que eh, el decreto reglamentario de la ley número 400 de control de armas de fuego, explosivos y demás artefactos ¿no? señala de que en caso de compra de equipamiento y armamento para la policía boliviana o fuerzas armadas, esta debe ir vía ministerio de defensa ¿no? o en su defecto, ¿no? cuando se gestione la donación mediante otro, otro organismo que no te restringe la norma debe seguirse el conducto diplomático que es mediante el ministerio de relaciones exteriores, en este caso tampoco se identifica que se haya seguido ese procedimiento que establece la normativa vigente y finalmente, ¿qué es lo, qué es lo importante ¿no? Me, mencionar este tipo de visores nocturnos, térmicos, binoculares, pistolas, trajes de protección, no son lo que la policía usa normalmente para atender disturbios o conflictos sociales, ¿no? Porque ya estamos hablando de un equipamiento muy especializado que incluso la policía muy pocas veces lo ha empleado históricamente en nuestro país, ¿no? Así que ese es otro elemento el cual nos llama mucho la atención, por lo cual también respetuosos de, eh, del, de la diplomacia que existe, no siempre nosotros eh, hemos eh, repudiado la injerencia que puede haber en nuestro, en, en nuestro país y así también nosotros respetamos de la misma manera no cometer ese tipo de errores así que lo que hemos hecho como Ministerio de Gobierno hemos elaborado un informe con, que resume estos elementos que les comento el cual ha sido enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que mediante ellos, mediante los canales diplomáticos se hagan la consulta tanto a la Embajada Británica como a la Embajada Americana y nos digan nos proporcionen los originales de esta documentación, cuál ha sido la justificación, cuál ha sido la respuesta y el contexto en el cual se habría generado estas notas. Viceministro, si ministro, al volver de la pausa nos va a comentar, por favor, cuál es el rol eh, de estas notas con las embajadas. ¿Sí? Claro que sí. Nos vamos a una pausa breve. Solo aquí, solo aquí Lengua de Trapo. Aquí, aquí, Lengua de Trapo. Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo y como lo había mencionado anteriormente, queremos que el viceministro nos comente cuál es el rol de la embajada con estas notas. Bien, eh, como les comentaba en el anterior, bueno, antes del corte, eh, no podemos eh, eh, todavía manifestarnos de cuál ha sido el rol, no, no, no queremos ser irresponsables. Eh, reiteramos de que somos muy respetuosos de los canales y los conductos diplomáticos que tenemos en el país Es por eso que eh, se han enviado las notas al Ministerio de Relaciones Exteriores El Ministerio de Relaciones Exteriores va a pedir las respuestas a ambas embajadas Para que ellos sean quienes nos eh, informen de cuál ha sido el contexto o la antesala incluso Porque... No es que en estos casos que uno hace una gestión con un, con un país, primero siempre hay un acercamiento, ¿no? hay, un, claro. hay un lobby, como se dice. ¿no? No, no, no se envían notas probando suerte, por así decirlo. ¿no? Estas notas que han sido cursadas a la embajada británica y a la embajada americana, no suponemos de que no ha sido eh, una casualidad. ¿no? su envío, por lo cual es importante que ellos sean quienes nos puedan informar cuál ha sido el contexto, cuál ha sido la respuesta que ellos han emitido y si es que de igual manera han atendido este requerimiento ya sea total o parcialmente. Eso a partir de, de, de las respuestas que podamos tener de estas representaciones diplomáticas en el país vamos a continuar con las investigaciones que correspondan. Muy bien, muchísimas gracias por esta aclaración. Es evidente que es una, que ha sido una gestión bastante irregular la que se ha hecho de, desde, el ministerio, desde el viceministerio de Seguridad Ciudadana a través de Wilson Santamaría. Roberto, este es uno de los casos más complicados que se puede ver que se haya vivido en, durante el régimen de facto de Yanine Áñez. ¿Cuál es, en este caso, nos podrías explicar también ya en esta nueva gestión, ¿cómo ha crecido el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y cuál es su nuevo enfoque? Respecto al nuevo enfoque, voy a atender primero lo, lo, lo último y luego vamos a ir avanzando hacia atrás. Eh, el enfoque, como lo hemos manifestado con nuestro hermano ministro, es que durante el régimen de facto eh, ha habido una represión al pueblo boliviano, ha habido una reconfiguración de roles tanto en la policía en las Fuerzas Armadas, ha habido un uso excesivo de la fuerza policial contra nuestros hermanos, no solo con los que son afines a nuestro partido sino también con aquellas personas que no pensaban o no comulgaban con el con el, el, el régimen de facto, no y lo primero que tenemos que hacer es justamente volver a lo que hemos hecho con, con nuestro hermano presidente, eh, cuando era eh, presidente Evo Morales, ¿no? de retomar justamente esa senda de la prevención antes que la represión. Nuestro hermano Lucho Arce siempre nos eh, nos está eh, eh, llamando, a, convocando a que Toda búsqueda o, o también eh, todo escenario en el cual nos, nos desenvolvamos sea siempre el, el de precautelar eh, la convivencia pacífica, eh, precautelar que las relaciones sean armoniosas entre bolivianos y bolivianos, que no se generen ese tipo de, de ambientes de, que sean conflictivos o de agresión o de enfrentamientos. ¿no? Así que la, la, la, la, la gestión principalmente está enfocada más a la prevención que, antes que a la represión. Como Viceministerio de Seguridad Ciudadana, profundizando ya lo que se ha hecho el durante el periodo del presidente Evo Morales y ahora lo que estamos haciendo con nuestro hermano presidente Lucho Arce, es justamente ya abordar el tema de la inseguridad, pero a partir de, el, de lo local. ¿no? Eh, primero, eh, hacemos diagnósticos diferenciados, focalizados, si vale el término, eh, porque no podemos abordar el tema de inseguridad, de igual manera en el municipio del Alto que en el municipio de Bermejo o en el municipio de Cobijo La Paz o Santa Cruz, porque sabemos que tienen sus diferencias no y hace que también el delito tenga un comportamiento distinto. no En algunos casos por ser fronterizo, en otros casos por tener mayor concentración poblacional o en el otro por la actividad económica que puedan desarrollar. no Es, es en ese sentido que hemos trabajado bastante en la elaboración de estos diagnósticos locales que incluso hemos bajado un nivel más que estamos haciendo diagnósticos por barrio, por distrito, no esto en el marco también de los plan, del plan Mi Barrio Seguro que vamos desarrollando, que es tan importante porque en realidad lo que nosotros hacemos es, bueno, en realidad el actor principal es el vecino o la vecina, es quien conoce su realidad, sus problemas, y, y quien puede plantear soluciones, ¿no? Nosotros te, puede, desde el nivel Central podemos tener una mirada muy centralista del problema, pero ellos son quienes nos proponen las soluciones y nosotros con el equipo técnico lo que hacemos es metodológicamente ayudarles en esta identificación de problemas y de igual manera coayuvar en la construcción de soluciones participativas en las cuales ellos son los actores principales, pero también trabajamos con los gobiernos locales, la policía boliviana y nosotros siempre eh, monitoreando y eh, apoyando en todo lo que es la implementación de este plan y barrio seguro que nos está dando muy buenos resultados en estas semanas vamos a tener unas cumbres que estamos desarrollando, una del sur, otra de integración y otras también de, de, de los departamentos del eje en el cual nos permite ir avanzando en, en este modelo por otro lado también estamos reforzando lo que es el patrullaje preventivo policial eh, la población eh, por, la, por las conversaciones que tenemos siempre en territorio con ellos, demanda mayor seguridad pero esto también va de la mano con el tema de presencia policial, es por eso que es importante eh, me causa gracia algunas veces cuando algunas autoridades denuncian y dicen los policías no están en sus módulos o no están en sus unidades policiales, no hay policías el policía tiene que estar en la calle, tiene que estar precautelando la seguridad de la población no no, no va a estar sentado en el escritorio esperando que le lleguen las denuncias, no más bien tiene que estar ahí, porque si ustedes se dan cuenta la seguridad entra por los ojos si bien eh, los vecinos, ¿qué es lo que más reclaman? Presencia policial. Pueden, pueden tener muchos cuestionamientos al trabajo de la policía, pero ha llegado el momento en cuanto uno le pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que necesita para sentirse más seguros? Necesita una patrulla, necesita un policía, porque te da esa sensación. Así que también estamos trabajando en eso, ¿no? acercando a la policía a la, a la comunidad. Y por otro lado también estamos con, eh, implementando tecnología preventiva, el proyecto bol 110, lo hemos hecho en La Paz, en Oruro ya está funcionando, en El Alto ya tenemos un importante componente de cámaras de videovigilancia, con la alcaldesa nos vamos a sentar nuevamente para evaluar los avances, implementar el proyecto Bol 110 en su fase 2, que más al municipio se va a beneficiar con 740 cámaras de videovigilancia, vamos a tener municipios municipio de Cobija, de Santa Cruz de la Sierra, de Huarnes, ¿no? de Trinidad también, que van a beneficiarse con este proyecto y esperamos también de que seguir sumando esfuerzos para ir implementando en otras ciudades del, de Bolivia, que nos permita justamente abordar la problemática, de manera integral y siempre desde lo individual y familiar, que es donde debe empezar la prevención. ¿no? Viceministro, ¿cuáles son los proyectos que tiene este viceministerio actualmente? Como bien les comentaba, uno es el, el Plan Mi Barrio Seguro, que nos está dando muy buenos resultados. En el Alto, en, el alto, en Santa Cruz, eh, estos, hemos creado estas redes de seguridad ciudadana. Eh, la tecnología nos permite generar estos grupos de WhatsApp en los cuales interactúan los presidentes de barrio con el comandante, ya sea del módulo EPI, lo que hacemos es delimitar ¿Cuál es el eh, geográficamente eh, el lugar de atención que tiene que tener un módulo, una EPI? A eso eh, en un grupo de WhatsApp está el comandante del módulo de la EPI con los presidentes de barrio y ellos son quienes, eh, como se denomina nuestros ojos en la calle, ¿no? No son los que denuncian, no son los que también alertan o cuando están presenciando o escuchan que están cometiendo actos de violencia, dan eh, emiten un, mandan un mensaje al comandante de la EPI y el comandante ya desplaza, ya sea el patrullero o los policías que estén más cercanos al lugar. En Santa Cruz tenemos tenido muy buenos resultados, en cinco barrios, aquí en el Alto de igual manera. No, Por otro lado también hemos implementado el Plan Frontera Segura en las ciudades fronterizas, hemos hecho en, en Cobija, lo hemos hecho en Bermejo y ya poco a poco vamos a ir llegando a las otras. Eh, por eso justamente estamos generando estas cumbres, porque queremos que tomen el liderazgo los gobiernos locales, nosotros por la, por la por la limitada capacidad institucional que tenemos como viceministerio no podemos estar en los 340 municipios yeah. del país ¿no? y es importante que los municipios, las autoridades locales asuman estos planes nosotros vamos a apoyar con toda la metodología y ellos se van a encargar de hacer el seguimiento y monitoreo el plan frontera segura, que igual tiene un componente de barrio seguro, tiene un componente de patrullaje preventivo policial, y el otro componente que es importante es la coordinación con tus pares, ¿no? con el estado que tienes con la En Pando nos hemos eh, contactado en primera instancia con el estado del Acre, Justamente en Brasil también ha habido una reducción de delitos a partir del patrullaje preventivo conjunto que hemos realizado en las zonas fronterizas, lo que esto en Brasil ha repercutido y ellos nos han propuesto generar una mesa, un encuentro entre... Pando, Beni y Santa Cruz con los estados del Acre, Mato Grosso Mato Grosso del Sur y Rondonia, no, o sea con los cuatro que tienen colindancia el país en los cuales igual hemos generado estos espacios hemos intercambiado información enlaces, puntos de contacto, hemos coordinado patrullajes preventivos y estamos trabajando también de manera coordinada considerando de que el delito no conoce fronteras no, y es importante también tener este relacionamiento nos despojamos de cualquier político en materia de seguridad ciudadana no, eh, lo que queremos es brindar eh, seguridad, brindar eh, desarrollo brindar bienestar a nuestra población y es por eso que tenemos esta línea de trabajo tenemos el proyecto VOL 110 que es, una, que es también un salto cualitativo como les comentaba y cuantitativo en materia de tecnología preventiva para seguridad ciudadana y también estamos desarrollando otras campañas de prevención, ¿no? eh, con spots, pequeños mensajes cortos dirigidos justamente en materia de trata y tráfico de personas, eh, con si les damos voz a las víctimas, también tenemos eh, otros contra la, para prevenir las violencias no eh, con mensajes también dirigidos a jóvenes ¿no? eh, a, a, a mujeres que justamente deconstruyan estos imaginarios sociales no eh, eh, el, el, este problema de la violencia contra la mujer, que es un problema estructural que tenemos en nuestro país, tiene que deconstruirse para volver a reconstruir una. ¿no? Nuevas imaginarias, nuevas formas de pensar, ¿no? el, el machismo que es producto del colonialismo y todo ello. Es importante empezar a construir tener nuevas, nuevas imágenes, nuevas, nuevas eh, ideas en nuestro país ¿no? que nos permita avanzar. Y, en, eh, y también vamos trabajando en otros proyectos que cada día a día estamos evaluando y siempre con el hermano ministro, el hermano presidente, retroalimentándolos. Roberto, ha sido muy grato tenerte en el programa. Ha sido interesante escuchar todo el proceso y todo el desarrollo que ha llevado el Viceministerio de Seguridad Ciudadana a través del Ministerio de Gobierno. Quisiéramos que nos digas unas palabras a la población que nos está viendo a esta hora de la noche eh, respecto a toda la función, sobre todo lo que es la seguridad ciudadana. Ya. Eh, bien, Pati, eh, Joana, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un, siempre un placer poder dirigir a los hogares bolivianos. En, primer, en primera instancia es importante comprender que la seguridad empieza desde el hogar, no eh, generar estos, estos espacios de eh, afecto, de confianza, de soltura entre, entre los hijos, entre los padres, entre los, los abuelos, los tíos, va a permitir eh, crear y generar eh, varones y mujeres con una conciencia social, ¿no? Eh, solidarios, empáticos, ¿no? que nos permita justamente no solo atacar lo que son los delitos, sino también reducir los, los problemas que tenemos de violencia en razón de género y todo tipo de violencias en nuestro país. ¿no? Así que es importante siempre enfocar que, que la seguridad empieza desde el hogar. ¿no? Por otro lado, también como, como Estado y, y, y con la Policía Boliviana, constantemente estamos trabajando para cumplir el mandato constitucional que tenemos, que la seguridad ciudadana es un fil y una función esencial que tenemos como Estado, es por eso que todas las entidades públicas debemos atender y, de, y debemos prestar especial atención a aquellas no. Y finalmente siempre convocando a la unidad de los bolivianos y bolivianas como el valor imprescindible, no solo para salir adelante, sino para también combatir contra la delincuencia, la violencia y todo tipo de manifestaciones en sus delitos. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Buenas noches, Paticita, y los invitamos, los dejamos con el siguiente video y los invitamos el próximo sábado a seguir en sintonía de Avial. Buenas noches, Joana, buenas noches a todos ustedes. Roberto, ha sido sinceramente grato tenerte hoy. No, la verdad es que yo estoy agradecido y muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta yes. el próximo sábado, con Lengua de Trapo. aquí, Solo aquí, lengua de trapo. Solo aquí, aquí, lengua de trapo. Antonio Parada trabajó durante 16 años en la Alcaldía de Santa Cruz y fue designado por el actual presidente cívico Rómulo Calvo cuando él fungía como alcalde interino. Rómulo Calvo admitió que su persona firmó el contrato de Antonio Parada en la gestión 2004 y que lo hizo a solicitud de su ex-suegra de Parada, Romy Paz, quien fue en ese entonces concejal de Santa Cruz. Antonio Parada ingresó a trabajar con el nivel profesional B, según Rómulo Calvo, quien también señaló que no tiene ninguna relación con Parada, pero lo cierto es que todas las exautoridades municipales serán citadas a declarar, puesto que el caso de los ítem fantasmas data desde hace muchos años atrás y recién salió a la luz gracias a la denuncia de Valeria Rodríguez, por lo cual el mismo debe ser esclarecido ya que se trata de un robo millonario a las arcas de la alcaldía cruceña. Y quiero que te haga justicia y se encuentra toda esa. Bueno, la alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, declaró por más de seis horas en el caso de ítems Fantasma y explicó todo el procedimiento de contratación, elaboración de planillas y el pago de sueldos. Acudió a declarar como testigo y dejó documentación que puede aportar en la investigación. Así lo informó su abogado Jerjes Justiniano. Los detalles de las preguntas no las conozco como dije inicialmente, ella eh, declaró sin abogado, por lo tanto estaba solamente ella frente al investigador y en momentos estaba el Ministerio Público, pero los detalles, como le dije, no sé. La declaración empezó cerca de las 10 de la mañana y acabó pasada a las 16:30 de este jueves. Sosa fue convocada a declarar como testigo en este proceso abierto por un millonario daño económico a la alcaldía Cruceña a través de la creación de ítems fantasma. Prácticamente eh, ella ha brindado toda la información que Público, Asimismo, Justiniano señaló que Sosa estará presta para colaborar en la investigación de la Fiscalía y que además espera saber si será citada nuevamente, pero esta vez en calidad de denunciada, luego de que ayer una diputada ampliara la demanda. Eh, una diputada ha ampliado la denuncia en contra de ella, lo que corresponde en teoría es que de esa ampliación de la denuncia se ponga en conocimiento del juez cautelar y que a ver si el Ministerio Público estima llamarla nuevamente ya en calidad de denunciada, eso no lo sabemos, esa ya es una decisión. Finalmente una lista de 43 ex autoridades ediles están en la lista de convocados como testigos dentro de las investigaciones. Este jueves se secuestró documentos de la Oficina de Recursos Humanos. Hasta la próxima con más de Lengua de Trapo.